de la mañana, se encuentra ya en nuestros estudios la doctora Doris Lachira, ella es neumóloga, lo comentábamos antes de ir eh, a la pausa comercial, hemos hablado mucho en los últimos días sobre la cuarentena y queremos saber exactamente qué significa este aislamiento domiciliario. Doctora, eh, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias al Día. No, igualmente, gracias por la invitación. Bueno, cuarentena como se ha mencionado, ¿No? Generalmente es el, el aislamiento de una persona que tenía una infección infecto contagiosa uh -huh. por 40 días, pero en este caso, como estamos viendo en el caso del el coronavirus... Es, solamente se están aislando por 14 días, uh -huh. sobre todo en aquellas personas que tienen la presunción de claro. estar contagiados. Y... Que venga de un país de riesgo como claro. China, España, Italia y otros países europeos, tal como se ha anunciado eh, por parte del presidente de la República. Llega de viaje, bueno, viene de esos países de riesgo, no tiene síntomas porque, bueno, en algunos casos, en una primera etapa, el COVID-19 es asintomático. Directamente se va a, a su domicilio. ¿Cómo tiene que cumplir esta cuarentena? Bueno, en primer lugar, si no tiene síntomas, de todas maneras, si está en ese tipo de riesgo, mientras que también demoren los análisis para confirmar si tiene la infección o no la tiene, definitivamente tiene que estar solo en una habitación limpia, bien ventilada, uh -huh. con este, una buena cantidad de luz solar. Esto es importantísimo. Porque la luz solar, tenemos, la, claro, las cortinas o las persianas abiertas, todo abierto, porque... ventilado. Eh, aire acondicionado, ventilador, no, no, ¿es no, recomendable nada, o no? Nada que ver, porque también olvidemos que los ventiladores, este, mejor dicho, que los aires acondicionados tienen filtros uh -huh. y generalmente los filtros deberían de cambiarse cada tres o seis meses muchas veces no lo porque hacemos. están acostumbrados a que ese aire constantemente está removiéndose con ácaros, eh, partículas contaminadas y si no se limpian esos, esos filtros definitivamente en lugar de mejorar estamos infectando más el ambiente. Y eso es en importante el... señalarlo, claro. bueno, sobre todo en este época del año, ¿no? Que claro. uno siente mucho calor y bueno utiliza pues el aire acondicionado uh -huh. eh, y si está uno en cuarentena o está eh, uh -huh. con este aislamiento, pues definitivamente no es lo más recomendable y qué cuidados especial al interior de esta habitación que ha sido pues eh, debidamente aislada, ventilada a la vez, uh -huh. eh, aislada del resto de la vivienda pero ventilada hacia el exterior. Claro, no hay, que tener, hay que tener presente que la limpieza es fundamental, no solamente para el paciente, sino para el medio en que se encuentra. Por ejemplo, esta habitación uh -huh. debe estar desinfectada, los muebles, inclusive el piso. ¿Y cómo que, desinfectarlos, doctor? En este caso sería con lejía, uh -huh. con lejía y también con este alcohol, con un, una sustancia o un desinfectante que tenga alcohol a más de 70, con un ¿Y el porcentaje de 75. Casero. Generalmente es el alcohol. El alcohol da un porcentaje de 75, 70, 71, porque cuando se desinfecta esto con este tipo de sustancia, con una buena limpieza, así como las manos. Uno se lava las manos por lo menos unos 20 segundos con entre los dedos, entre las, las uñitas, las manos, bien lavado con jabón y agua. Y después hay que utilizar un gel, un gel de por lo menos con un porcentaje de 70 grados. O sea, grados. Las dos cosas. Claro que sí, porque es el bicho muere... Al minuto de haberse desinfectado en esta forma, tanto con un buen lavado de manos, con el jabón, con bastante agua y después nuevamente utilizar el gel, alcohol gel. Ahora, Pero en un porcentaje de 70%, claro que para que pueda el bicho alto. morir. Porque hay no olvidemos... Chequear, ¿no? Claro. Las indicaciones. Porque el problema está de que cuando, el, suponiendo que esté enfermo, está tosiendo, está tornudando el paciente, esos bichos, bueno los virus, salen y caen al piso, porque se mantienen un determinado tiempo en el, en el aire y después caen. Pueden caer en la mesa, Por eso hay que caer... estar pasando eh, constantemente un eh, trapo... ¿Hay que ponerse guantes? ¿Esos guantes descartables ayudan en algo o, ¿O no? Claro que sí, pero el problema está que también tenemos que tener presente es de Que este descartables, bicho, ¿no? Claro, que el bicho puede vivir en la superficie que, está, que no está bien desinfectada o, sea... o en un ambiente oscuro por lo menos nueve días uh -huh. O sea, el bicho va a estar ahí vivo y si Entonces viene un niño pequeñito el piso, y toma el, el pupitre donde el paciente ha tosido mesa, y hay secreción en la mesa, mesa de noche. definitivamente el niño se puede contagiar o la persona Los que está donde comiendo. va a llevar la persona la, la comida para el paciente enfermo. Hay que limpiarlo, ¿no? claro que sí. Mire, ahí tiene que ver como le decía la temperatura. Por ejemplo, Donald Trump tiene miedo ahora que viene el invierno, porque el bicho vive por lo menos 28 días vivo en un, en ambientes donde hay frío. Ellos generalmente manejan temperaturas de 4 grados centígrados y con esa temperatura el bicho está viviendo por lo menos un mes. Y es por eso es que, que no la, la propagación justamente se ha dado pues en China, se ha dado en países europeos, donde justamente estamos en temporada de invierno. ¿Qué va a pasar en nuestro país? Uh -huh. Ya estamos terminando el verano. Gracias a Dios el bicho vive, este, desaparece cuando la temperatura aumenta, cuando en la época de calor de 30 grados, 40 grados, el bicho vive mucho menos tiempo. Pero por eso la desinfección es lo más importante. Y me preguntan, doctor, ¿no? Doctora, A través de las redes sociales, ¿qué hacer con los utensilios que utiliza un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19? Definitivamente tiene que ser hervidos, bien desinfectados, los claro, los hervidos. cubiertos. Tienen que utilizar agua, agua hirviendo o bien lavados, no, con sustancias sí. desinfectantes adecuadas para que y además el claro que está que los utensilios tienen que usarlos solamente ese paciente, no, o de lo contrario usar descartables que es lo más, este lo, lo mejor no, utilizarlos y desecharlos. Ahora, y en el caso de las personas que van a estar eh, al cuidado de estos de esas personas que están en cuarentena, ¿qué, ¿qué cuidados especiales tendrían que tener? ¿Ellas utilizar la mascarilla o solamente bastaría que las utilice el paciente en caso pues presentar algún síntoma? Si tuviera, si tuviera tos o... o... Claro, si el paciente ya está declarado estoy... lo que definitivamente tiene el virus, definitivamente la persona que lo está con, que lo está cuidando, tiene que tener una mascarilla 3M, uh -huh. que es la que tiene mejor filtro, pero también hay que cuidar las mascarillas. Por ejemplo, esas mascarillas de papel solamente le duran dos a tres horas a, a la persona dizque, para protegerse, porque después solamente se tiene que agarrar con las, la, solamente las cintas con las que se pone en, en, en oído la, para asegurar que no se van a caer. Porque si los toca de frente, definitivamente están contaminadas. Las otras mascarillas, las 3 tm es verdad, que protege más porque tienen un adecuado filtro. Por más que estén nuevas, si es que la persona no lo sabe cuidar, agarra, la toca la mascarilla, la presiona y rompe el filtro. Uh -huh. Y ya no le va a permitir protegerse como debería de ser. En este caso, el paciente tiene que usar la mascarilla y también la persona que lo está cuidando. Pero en el Pero, caso ya se confirma que, te, claro, eh, que tenga el COVID-19. Claro, y tiene que ser una persona que está capacitada para manejar estos pacientes. No puede ser cualquier persona. No puede ser la mamá, el papá, que definitivamente... Muchas veces son de la tercera edad y están en riesgo a morirse. Si es que claro, es porque, porque son poblaciones más vulnerables. Claro ¿no? Las personas sí. mayores, porque hemos visto la cantidad de fallecidos, más de 4.000 en el mundo entero y en un gran eh, porcentaje son personas eh, uh -huh. de más de 85 años los que han muerto. No Y aparte de eso, la persona que lo cuida, con este caso ya declarado, tiene uh -huh. que tener una vestimenta adecuada. ¿Cuál es la vestimenta eh, Generalmente adecuada, por Son ejemplo. mandiles descartables que se utilizan que eh, tienen mangas tienen este protección total esos eh, gorritos eh, claro. para proteger el el, la el parte gorro de la cabeza. el cabello y también unos lentes para poder evitar eso que tenemos que utilizar en la casa Si es que si en es caso que, el caso, caso está declarado, se confirma el covid claro. y si, el corona, coronavirus definitivamente porque usted ve que definitivamente también estamos promocionando de que no solamente se trata el lavado de manos sino uno no puede estar tocándose la cara los ojos la nariz porque la, a través de la mucosa de los ojos y de la nariz también ingresan los virus. Ahora, ¿cuál es la distancia más recomendable? Más de un metro. Más de un metro. Más de un metro, así que hay que tener bastante cuidado con ello. Por eso, si el paciente está tosiendo, que ha venido de Asia o ha venido de estas zonas en las que hay este de tipo Europa. de casos, definitivamente a un metro, si está tosiendo estornudando, a un metro, con la debida mascarilla adecuada, ¿no? Y, y la por limpieza. Por la importancia, bueno, de la limpieza y de los lentes. Ese es claro. un dato que, bueno, que no, no, no estábamos casos ya... que también uh -huh. se debe dar a, eh, en, en la vivienda, ¿no? Si es que hay esta cuarentena. Claro que sí, la ropa tiene que ser lavada a diario. Por eso es que es el hecho de ¿La que, ropa del cuidador claro, o del paciente? Del cuidador y del paciente, porque al estornudar y al toser, esa secreción está cayendo a la ropa. Y está volando en el ambiente y eso también, si la persona que lo cuida está a su lado, está llevándose ese y material Y se tiene infectado. que lavar la ropa de manera separada. Sí. ¿O se puede mezclar todo en la lavadora, No, por definitivamente, de, pre de preferencia en la forma adecuada con el desinfectante adecuado. ¿Y, y con eh, temperatura alta, el del agua? ¿o? Claro que sí. Bueno, en este caso, como tenemos las lavadoras y también las secadoras, ahí ya este, de, estamos desinfectando, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener bastante cuidado con ella. ¿Y en el caso de la ropa de cama, por ejemplo? También, todo eso tiene que lavarse. ¿La funda de las almohadas? Todo, de preferencia todos los días lavalas porque no olvidemos que actualmente el, el periodo de incubación del virus, del virus es de 2 a 14 días Pero hay se ha reportado casos en la que los síntomas empiezan después de los del al, al, al día número 17 o al, a los 28 días Por eso entonces es que esta, en Corea eh, del Norte ha dado una cuarentena ya no de 14 días sino hasta de un mes claro, para Entonces esta cuarentena de, de repente que estamos eh, nosotros adoptando por disposición eh, del gobierno ¿no sería suficiente? Eh, habría que ver cómo van los estudios y también cómo se reportan los casos. Claro, porque, podrían hacer correctivos, depende de, de Claro, la de cómo van las cosas, ¿no? porque China está haciendo estudios de todo, inclusive cómo están reaccionando las mujeres embarazadas para ver qué riesgos hay. Se ha visto que en este caso, como usted ha mencionado, las personas de la tercera edad son los más afectados y lamentablemente muchas veces es letal, pero en los niños es menos. Y hay pacientes que tienen tan buen sistema inmunológico que a pesar de ser positivo no tienen síntomas. Y el problema está que el paciente, el, bueno el infectado, contagia desde el momento, así asintomático está contagiando. Y no sabemos desde cuándo ha estado contagiando. Por eso es que no se puede frenar esta, esta infección. Bueno, doctora eh, La Chira, como siempre, el tiempo nos va ganando, nos ha ganado, mejor dicho, eh, unas últimas palabras ya para ir cerrando la entrevista. No, por lo contrario, agradeciendo la, la, la invitación y no olvidemos lavarnos las manos, cubrirnos la boca, no toser este, directamente con la mano y a los niños enseñarles sobre todo cómo tienen que hacer sus lavaditos y también cómo tienen que toser o estornudar porque ellos son los más los más sensibles y también cuidan a nuestros viejitos, ¿no? Porque hay muchas muertes de ellos. No hay que ir a lo, Sobre a todo, a una públicos. buena alimentación, tiene que haber un buen ejercicio, una buena hidratación, que se vacunen contra la influenza, actualmente que el ministerio Te está, está proponiendo. Eh, contra el neumococo contra, contra la neumonía, también en el también, caso de las personas mayores, ¿no? También, también están estos. O sea que es fundamental una buena alimentación, higiene, descanso, un buen sueño, una buena calidad de vida. Claro, esos y días eh, libres no, se, no van a significar que van a irse a pasear, a exponerse pues a mayores riesgos. Hay uh -huh. que eh, hacer caso pues eh, a todas las normas que se están eh, disponiendo. Muchísimas gracias, doctora, Encantado. por haber compartido estas eh, importantes informaciones sobre qué significa pues estar en, en cuarentena. A esta hora, 11:50 me tengo que despedir.